Estaba con nosotros ya el doctor Rodríguez, el doctor Rafael de Jesús Rodríguez, director del Servicio Nacional de Salud Nordeste, con quien vamos a conversar acerca de denuncia de maltratos a pacientes en centros públicos de salud y adquisición de nuevos vehículos en centros regionales de salud. Así es que, buenos días Rafael Rodríguez. ¿Cómo tú estás? Buenos días, mi hermano. Un placer, Amado José Rosa. Un y Erlán, placer verte Buenas como días, siempre. Yayán, un líder ya demostrado. Sí, de un... Joven y fogoso líder. Excelente. ¿Te acuerdas acuerda que le decían así? A, Peña Gómez, A Peña El Gómez. Joven y fogoso líder. Joven, y fogoso. Sí, cuando sí. era un muchacho que estaba sí. en... Carolina, ¿cómo así te es. sientes? ¿Bien? Muy bien, muy bien, doctor. Qué sí, buena noticia. Un placer con de estar con ustedes. No, es un placer. programa que siempre me llama la atención porque... Es variado. Sí, sí, Hay de todo. Dios. Por ende, yo les felicito que continúen así. Vamos Gracias, a ver de doctor. las denuncias. Ponlo en contexto. Ha habido una denuncia. Aquí mismo se, eh, nos hemos hecho eco de lo que se dice, ¿no? Entonces, adelante. A ver qué qué opinión tiene el director regional acerca de esas denuncias de maltratos a pacientes y esas Doctor, agrégale ahí, amado, disculpa, uh -huh. que de las guaranas nos han llamado en más de una ocasión con el servicio o la calidad en el servicio de los médicos. Mm. Bueno, de hecho es una persona que la podemos nombrar, que es la representante de la Marisol. Junta de Vecinos. Sí, también nos llaman nos llaman dos, eh, a lo que está pasando aquí en San Francisco y con las Guaranas, para que lo tomen en consideración. Sí, vamos a comenzar por las Guaranas, que está más lejos. Muy sí. bien, muy bien. <risa> Comparativamente con el hospital. Sí. Fíjense, señores, nosotros tenemos de los 22 hospitales que conforman la Dirección Regional de Salud. Nosotros tenemos 12 en remozamiento, okay. no en construcción, en remozamiento, lo que significa que algunas o algunos inconvenientes se pueden presentar. De por sí, en la misma Guarana, nosotros tenemos una parte del equipo trabajando en la UNAP, porque los contratistas, los ingenieros necesitan la mayor parte de espacio físico para trabajar y diferente a otros funcionarios cuando yo veo algo que se llama los medios de comunicación en vez de incomodarme yo lo que hago es que me preocupo ¿por qué? porque busco la solución de ese y puedo indagar si hay otros ahora bien, depende de las circunstancias. Yo me apresoné a la juarana, Robinson Polanco tiene por ahí una memoria donde le vas a mostrar que estuvimos eh, en el día de antes de ayer Muy bien. y estuve investigando esas denuncias. Lo que pasa que no siempre se promulgan y se difunden como son. Sí. Algo se le agrega. Pero nosotros sí estamos en la mayor disposición como representantes del Servicio Regional de Salud de que cada uno de esos inconvenientes sean resueltos en la mayor brevedad posible tanto allá como en el hospital que conformé una comisión para que se investigara una denuncia que hubo aquí que de por sí fue tan profunda que se trató de un paciente epiléptico el que llevaban en la camilla y que por presión entre uno y otro se extrayó vulgarmente hablando contra la pared ese día que Yerjan estuvo presente con un paciente que estuvo politraumatizado allá en la emergencia. Eso se va a tomar consecuencia. Recuerden que ustedes son abogados y la ley 4108 establece tres sanciones. Sí. Una primera sanción verbal, una segunda sanción que conlleva a suspensión de funciones y de pago y por último, la desvinculación. Todo eso está en proceso y se va a tomar consecuencia en ese sentido. Un paréntesis, doctor, antes de que continúe con el tema de las guaranas. Usted no habló de remozamiento. Uh -huh. Bien, esa es la parte estructural. Uh -huh. ¿Cómo eh, se, se inspecciona? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se mide la calidad en nuestros hospitales? En el caso de las guaranas, y si sí, todo eso porque es lo que no han llamado, se habla es del servicio del uso de los teléfonos, de que medican, estoy hablando en voz de la señora de las guanas, que usted bien conoce, que medican a los niños o le dicen eh, denle tal cosa para la garganta sin evaluarlo. ¿Cómo, ¿Cómo medir el servicio? Mira, yo creo que un profesional que se repete Exacto. no procede de esa manera. Porque yo como médico lo primero que yo hago es una evaluación clínica, lo que se llama una anamnesis que por lo menos pregúntele al paciente que tiene, ¿te duele la garganta? Sí, vamos a sospechar de una amendalitis. Tú no puedes indicar un medicamento a un paciente cuando tú desconoces la causa, porque tú mismo eres médico y debes entender que lo que le puede crear es otro problema continuo al que vino el paciente. En ese sentido, yo creo que más bien en muchos casos son exageraciones. Okay. Porque yo no creo, Carolina, que una gente que tenga ética profesional, una gente que se considere eh, haber tenido el juramento hipocrático en su cabeza, se preste para cosas de esa naturaleza. Okay. De todas maneras, nosotros estamos investigando porque la parte y las contrapartes Exacto. algún día tienen que ponerse de acuerdo. Doctor, me consta lo que usted manifestaba hace unos minutos, de que usted trata de darle respuesta, porque en las denuncias que nosotros hemos hecho en este programa, inmediatamente eh, minutos o horas después recibo la llamada suya preguntándome dónde y a qué hora fue para usted hacer la investigación y de hecho me confirma ya usted que la persona que denunciamos que fue empujada ¿verdad? en el hospital en la ciudad de rueda ya ustedes descubrieron quién es y eso es importante y sabemos que el factor humano es difícil una persona eh, actúa de manera individual eh, en, una, en un contexto que nadie lo puede controlar, evidentemente. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué va a hacer el hospital? ¿Qué va a hacer el Servicio Nacional de Salud para que estos empleados, estos colaboradores, eh, sepan manejarse ante diferentes situaciones, incluyendo eh, situaciones de presión? Porque a veces te están pidiendo que hay una, una, una silla de ruedas y hay dos pacientes y entonces quizás se desespera esa persona y no encuentra qué hacer y, y reacciona de una manera inadecuada. ¿Qué hacer? Mira, Recientemente nosotros nos habíamos comunicado con la encargada de recursos humanos del Hospital San Vicente de Paúl, porque a veces nos olvidamos del más débil, del más débil en términos de capacidad. Valoramos el camillero o valoramos el conserje como uno más, pero también ellos deben ser orientados, claro. ellos deben ser capacitados. En ese sentido, nosotros para el próximo sábado, es decir, mañana, ya tenemos programada una reunión con todo el personal de consejería como seguridad, como camillero y todo lo que conforman el hábito laboral del Hospital San Vicente de Paul, donde se le van a dar instrucciones, se le van a dar medidas y por ende se le explicará en qué consiste cada uno de esos errores que ellos puedan cometer dentro del Hospital San Vicente de Paul. Maravilloso, entonces, entonces es importante y felicitarle, verdad como director porque es lo, precisamente lo que se busca, mejorar el sistema en beneficio de la gente, de los usuarios, que la gente no se sienta que está abandonado. Ha habido cierto malestar, vamos a decir, denuncias, posiciones por la adquisición de una cantidad de vehículos en la regional que no era prioritario, que no era necesario en este momento, que se podía invertir en otras cosas. ¿Para quiénes y para qué son los <risa> vehículos? Excelente pregunta. la esperaba. Si, si no me lo hubieran ¿Qué vehículo es eso? Si no me la hubieran preguntado, la pregunto nuevo. yo y no me van a preguntar lo de la guagua. <risa> Estamos como suaves, gracias Israel. Hay, hay un <risa> plano general. Sí, mire, señores. Ah, son camioneta. Lo primero que le voy a decir ah, bueno. es que las informaciones que se difundieron en algunos medios de comunicación hablaron de jipetas. No, no, son camionetas. Y son camionetas sí, Mazda para el servicio, óigase bien, regional. Sí. El doctor Amado José Rosa y yo no me he encontrado él por el lado del derecho sí. y yo por el lado de la salud sí, sí, sí. comiendo en un restaurante en Samaná que me encanta, no sé a sí, ti, pero a mí claro, me encanta. Sí. ¿Cuál es ese? Pero en, en Samaná no, no hay chino, de, lo chino, ah, de, de los chinos, de Me dijeron, quiero ir a la vida ahí. Maravilla, miren, señor, con el perdón, Rafa, y la, el pasaje completo. Y que le echan mucho. Sí, eh eh doctor, le echan mucho, déjeme decirle, alguien me llamó, ¿verdad? Eh, para que hiciera la denuncia de, de estas jipetas Y le dije, no, pero es que yo no sé Yo no le he visto, hasta que yo no la vea de manera personal Yo no puedo claro. referirme a eso camionetas, tú, camionetas. pudiera yo pescar de, de verdad Alguien habló de jipetas Y ahora ¿no? que usted la está presentando aquí, aquí veo que son Miren, señores, camionetas Esa, esa, esa, esa camioneta Se ha sido, ha sido un, sacrificio. un sacrificio Ha sido un sacrificio Cuando nosotros llegamos a la institución Encontramos vehículos Del 2003 y 2005 Empujándolo para aprender y posteriormente la Yaica, una institución japonesa que estuvo aquí, sí, sí, nos dejó sí, sí. la Doji Peta Prado del 2012, una que usa la dirección regional y otra que ya. está para el servicio de administración hay que ir a la y la que finanzas, un proyecto de pimienta ahí en que ama. vuelve de nuevo, precisamente ah, sí. ahora nos vamos a reunir con ellos. Ah, claro y segundo, señores, eso es como dicen las mujeres de ama de casa, acortando de aquí y acortando sí. de allá, que cuando se licitó eso. Y ganó una compañía que como no le paga Telenor, yo no la voy a mencionar, pero ganó. Local. Hicimos un acuerdo, no. Ah, ok. Hicimos un acuerdo de pagarle una tercera parte de esa inversión que asciende a 9 millones y pico de pesos. Y la otra parte en dos partidas a partir del inicio. ¿Quiénes la van a usar sea. y para, ¿Cuál ser para el, el para Eso va a ser para las oficinas gubernamentales y administrativas. Eso no tiene dueño. Si usted la es encargada del Departamento de Recursos Humanos y tiene que ir a Santo Domingo, se va en su guagua. Si Yeryan tiene que ir para Samaná a una actividad, se va en su guagua. Si Carolina va para Río San Juan, se va en Subagua. Actividad es, de trabajo. Actividad claro, de claro, trabajo. Claro. Esos vehículos, el viernes a las 4 de la tarde, ya están en sus respectivos lugares estacionados hasta el lunes que se comienzan de nuevo las actividades. Pero esa era una necesidad muy grande dentro de la dirección ¿Cómo regional. ¿Cómo se manejaban o sea, que son anteriormente camioneta. con los vehículos viejos de estar talado 2002 que usted dice? Hasta en Caribe Tour. <risa> en Caribe Tour. Que son camionetas. Atención a la... Bueno. Son camionetas. <risa> son camionetas. No y y están mar... paradas allá, allá el marín, en el frente. Se lo vi ahí en una página. Hubo alguien que me llamó. Yo debo ser honesto. Me llamaron me dijeron, mire, denuncie eso. Que están comprando y yo, No, yo, yo no puedo denunciar lo que Ahora, yo no conozco. Yo te conoce. voy a decir una cosa. Un funcionario que tiene una responsabilidad tan amplia como un una región. director regional, un procurador general de la sí. República, perdón, un procurador general de Corte, que da vergüenza que San Francisco de Macorís tenga años sin tener un vehículo en la Procuraduría para el procurador ir a Samaná o a Salcedo o a Nagua a resolver un problema señores tienen que usar su propio vehículo una, un funcionario con esa responsabilidad tiene que tener claro. por lo menos proveerle los medios de hacer su trabajo doctor, Muy bien no, por usted, doctor, doctor claro. una última pregunta antes de irse sí, sí. una última pregunta antes de irse hay sistema de, de cámaras no, pues no en todos los aquí, pues. hospitales de la región en la que usted dirige eh, en la mayoría, no en todos. Tú sabes no que hay hospitales locales? que son provinciales, por ejemplo, que son de más importancia Exacto. en este sentido. Como es el Hospital Leopoldo Pou de Samaná, el Hospital Yapore de, de Denagua, San Vicente de Paul, sí. que es regional, regional. y provincial. Claro. Pero eso no sale tan caro, doctor. Y, eh, oye, lo que ¿dotarla? pasa... Ahí viéramos si ¿sí es verdad que están usando el teléfono y que medican qué no bueno. hay sí, cámara. Y, sí, pero tiene. Pero viene. yo confirmé el día cuando pasó lo que pasó. Yo miré para ambos lados y ah, sí, dije, robos? Pero Carolina, qué bueno ¿Qué que acogido. hay algo que ustedes no están obligados a saber. ¿Qué? Porque, por ejemplo, yo no sé. Y estudiamos. Juntos. Lo que sí. pasa es que él sí siguió y yo no. Exacto. Pero fuimos compañeros de estudio de derecho. Exacto. Ahora, él sabe de derecho doctor, y yo sé un poco de medicina. Exacto. Ah, ¿Pero qué pasa? Que muchos medios de comunicación desconocen cómo funciona el sistema en algunas áreas de salud. Los hospitales son autogestionables. Los hospitales están obligados a comprar y a suplir todas las necesidades que ellos tienen. Nosotros somos supervisores del funcionamiento Pero de lo la de regional completa. ¿Qué sucede? Es lo que me Entonces, cuando nos especifican de qué... Los colegas médicos estaban trabajando con celulares, ustedes saben de dónde viene eso. No es que existe el problema, pongo es que lo arrastró otra causa. Sí. Mi distinguido, lo pongo el ejemplo, el Bien. tema es la, la garantía que te brinda tener sistema de, de cámaras en los hospitales. Eh, bueno, sí nos brinda mucha garantía porque, por ejemplo, cuando se presentan cualquier evento principalmente en el área de emergencia. Claro. Eh, Vamos a tratar de. Eh, eso hacer no contribuye muchas doctor, cosas. Y te puedes confirmar pero si es cierto lo de que, que te Gracias, se doctor. Tengo dos años. Deme un chancito sí, más. verdad. Hay, <risa> que, hay que decirle, doctor. doctor Señores. El doctor Rafael de Jesús Rodríguez, mi gran amigo de tantos años, estuvo con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Una distendida entrevista, pero al mismo tiempo sincera y honesta. Así que al amigo que me llamó. Te felicito siempre. Pongan la guagua, por favor.